Esta mañana se produjo un encuentro entre dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana aquí en San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte, con notados dirigentes del partido de gobierno, estuvieron presentes en un encuentro previo a la celebración de una rueda de prensa donde Andrés Acosta, presidente provincial, eh, anunció su retiro su, de la precandidatura a senador por la provincia de Duarte. Vamos a ver a Andrés anunciamos a la provincia de Duarte que tomamos la decisión política de retirar nuestra inscripción como precandidato a senador por la provincia de Duarte por la única razón de dedicarle todo el tiempo que tenemos en estos veinte y pico de días para que salga ganador en esta provincia nuestro... Candidato, nuestro candidato presidencial el compañero Leonel Fernández y de inmediato anunciamos que en el día de mañana comienza un recorrido por todos los distritos municipales de San Francisco de Macorís y todos los barrios ese equipo de trabajo mañana va a ser encabezado por el doctor Bauta Rojas director operativo de campaña ...del equipo de Leonel Fernández... ...el recorrido comienza en el distrito municipal de Cenoví, ...prosigue en el sector de Santa Ana... ...en Vital Valle... ...Jaya, cuadrante 1... ...cuadrante 2... Cuadra ...y vamos... La peña. ...a la Peña... ...y ahí bajamos al cuadrante 3... ...y terminamos la tardecita... ...en Los Aguayos... ...anunciamos desde ahora... ...que en esta provincia... ...no hay fuerza humana capaz... ...de impedir... ...que gane de manera arrolladora... El presidente Mario.